Soy el, uno de los cofundadores del proyecto Hyperloop UPV. Eh, somos un proyecto nacido en la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, nacimos bueno, en septiembre del 2015. Y bueno, os, va, os voy a contar un poco por qué creo que Hyperloop es el futuro del transporte. Básicamente, como sabéis, el transporte terrestre tiene dos principales problemas, dos limitantes. Por uno, uno es el, la fricción con el rail o con el suelo y el otro es la fricción con el aire. En, en trenes, eh, por ejemplo, ya se, eh, se, se intenta mejorar eh, la fricción con el aire, por ejemplo, con estas formas aerodinámicas que también habréis visto en los coches. Eh, luego tenemos los maglev, ¿no? Los maglev eh, han, nacieron en Japón, eh, también se están desarrollando en China, por ejemplo, ya están funcionando y lo que hacen es levitar, evitando el contacto con el rail. Eso, les o sea, evita la fricción con el rail pero siguen teniendo la fricción con el aire, ¿no? el, el aire sigue existiendo y, y sigue frenándoles y, y reduciendo la eficiencia, eficiencia que se traslada en pues, eh, mayor consumo energético y eh, menores velocidades que se pueden alcanzar. Eh, como, como ven también se, se intenta eh, alargar cada vez más la punta ¿no? para, para, para llegar a, a mejor, mejores, eh, mejores, mejores, mejor eficiencia, pero bueno, también tiene un problema que es el coste de la infraestructura, al final, estos sistemas se basan en imanes y los imanes tienen que ir alrededor de toda la infraestructura. Por tanto, ya no hay que hacer solo un rail eh, de acero, sino que hay que poner imanes durante toda la pista. Eh, luego, bueno, hablaros del, del avión, ¿no? Tenemos otro, otro gran método de transporte, que es el, el, el preferido para transporte de personas en media y largas distancias. Eh, lo utilizamos todo el mundo y básicamente elevas, eh, o sea, te, te, te estás elevando a unos 10.000 metros para conseguir, o sea, por una parte consigues eh, no tocar ningún rail, ¿no? Eh, y por otra, eh, estás, bueno, eh, a, a, al estar a bajas presiones, haces más eficiente el, el transporte, o sea, el, ese, es, es más aerodinámico, o sea, es más fácil moverse a, a, esas, a, esas, a esas alturas. Lo que pasa es que el problema es también que eh, estamos quemando combustible fósil eh, para, para movernos. Al final tenemos que trasladar el aire de adelante hacia atrás y eso a altas velocidades cuesta. Eh, también uno de los problemas, aquí pongo, me gusta poner este ejemplo porque o sea, lo vivo personalmente, yo soy estudiante, no tengo muchos recursos y básicamente me fui de Erasmus a, a Múnich. Y para irme a Múnich eh, salí de mi casa, bueno, primero de todo busqué en Internet la opción más barata. La opción más barata para mí era no, no, buscar, o sea, no coger el vuelo desde Valencia, sino cogerlo desde Barcelona. El aeropuerto de Barcelona tiene muchos vuelos y por eso es más, es más barato. Eh, básicamente bus, busqué una conexión con autobús súper barata y por tanto, al final, desde que, llegué, o sea, desde que me desperté en mi casa hasta que llegué a Múnich, pasaron unas 12 horas. Esto bueno, puede reducirse. Y con, conforme más pagas, más reduces la. Pero al final estamos hablando de unas 6-7 horas porque tienes que. O sea, desde Barcelona a Múnich serían unas 6-7 horas porque no solo es el coger el vuelo. El vuelo al final son dos horas. Pero sino que tienes que ir, o sea, tienes que embarcar, tienes que recoger tu maleta, que tu maleta no se haya perdido. Eh, también tienes que estar un poco antes porque recomiendan siempre estar unas horas antes, no, no vaya a ser que pase cualquier inconveniente. Y luego también tienes que coger el metro o el taxi para llegar hasta, hasta, hasta el aeropuerto. Esto es uno de los principales problemas porque los aeropuertos no se pueden poner en el centro de la ciudad. Los aviones tienen que despegar y necesitan estar a las afueras. Eh, luego también un poco en el transporte de mercancías tenemos los barcos. ¿no? Los barcos tienen gran capacidad, pero el problema también es que... Con, eh, eh, o sea, ahí es el, el, principal, el método más eficiente hasta ahora de, de transporte de mercancías en gran, grandes cantidades. Pero también tenemos combustibles fósiles y, tenemos, y, o sea, y son lentos. Un, un, un, por ejemplo, nosotros, o sea, para transportar algo de aquí hasta Estados Unidos tardas 30 días, mínimo. Entonces, eh, básicamente, de aquí surge un poco Hyperloop. ¿no? Este señor, supongo que lo conoceréis todos, se llama Elon Musk y es uno de los eh, multimillonarios que más está, o sea, que más, o sea más inspiradores del momento. Creó PayPal, una de las iniciativas que le, le, le sirvió para ganar dinero y reconocimiento y con esto lo que ha hecho básicamente es ganar muchísimo dinero y gastarse todo el dinero que gana en crear otras iniciativas como SpaceX, Tesla o SolarCity. Básicamente él en 2013 propone la idea del Hyperloop. Está en una carretera entre Los Ángeles y San Francisco que normalmente con coches son cinco horas y está atascado en el tráfico y dice yo quiero conseguir una, una, un método de transporte que me lleve de Los Ángeles a San Francisco en media hora. Se puso a hablar con sus ingenieros y dijeron, ¿cómo podemos, cómo podemos solucionar esos limitantes de los transportes actuales, que son la fricción con el rail y la fricción con el aire? Pues básicamente, si, contro si conseguimos controlar las condiciones dentro de un tubo, eh, o sea, conseguimos reducir la, la presión, que eso te, te elimina la fricción con el aire, y si conseguimos hacer levitar el tren, estás eliminando la fricción con el rail. Estos dos limitantes, entonces, se podrían conseguir si la infraestructura también es muy eficiente y, se, por ejemplo, se pueden poner paneles solares para mejorar toda esa eficiencia. Eh, básicamente, esto a nosotros nos motivó mucho y, básicamente, eh, porque lo vimos, vimos que parecía Elon Musk al principio un loco, pero que poco a poco sus ideas van teniendo sentido. ¿no? Van, ahora mismo Tesla, se pueden ver Teslas por la calle, antes era impensable. Entonces vimos que podía ser un, un transporte muy interesante no solo para pasajeros, sino también para el transporte de mercancías, consigue, consiguiendo una alta, alta eficiencia que te permite llevar en el vehículo baterías, o sea, hacer un vehículo 100% eléctrico que no emite combustible y que, por otro lado, podría llegar hasta 1.000 km por hora. Esto es un avance muy significativo con respecto a otros métodos de transporte. Elon Musk decidió lanzar eh, la idea eh, decide lanzar un concurso internacional para que todo el mundo se apunte, o sea, todos los estudiantes puedan proponer ideas. Y nosotros, Universidad de Valencia, cinco estudiantes decimos, vamos a presentarnos. Y con la suerte de que ganamos eh, dos premios, el premio al mejor diseño conceptual y el premio al mejor subsistema de propulsión. Gracias a la universidad pudimos ir a Estados Unidos y presentar el proyecto y les gustó muchísimo. Y entonces tuvimos un impacto bastante grande. Estuvimos en, en, la, en la tele, o sea, estuvimos en un montón de sitios, no nos lo esperábamos y la universidad encantada encantado con nosotros, claro. Pero bueno, básicamente esto hasta aquí era todo teórico. Puso un logo aquí, ¿no? Sí, sí, o sea, teníamos que ir tatuados casi el logo de la UFV. Pero claro, eh, nosotros hicimos un diseño teórico, mientras otras universidades como Stanford, MIT, estaban haciendo ya prototipos pequeñitos para probar en una pista de pruebas que el loco este tiene en eh, enfrente de, en de su sede. Entonces, en, en frente de su sede él ha montado un, un tubo de 1,5 kilómetros eh, y entonces hace el vacío y convoca cada seis meses a estudiantes a que prueben allí cosas. El prim la primera prueba fue en enero. En enero de 2017 conseguimos el apoyo de la universidad y ya de muchos sponsors para eh, para conseguir viajar hasta allí y ver cómo era el tubo. Porque al final no vas a meter un prototipo sin saber qué hay ahí dentro y cómo, cómo, se, hacen las, cómo, se, cómo se hacen. Entonces, viajamos un grupo de seis estudiantes, tomamos datos, eh, vimos cómo se hacían las cosas. Eh, aquí, por ejemplo, nos podéis ver a, a menos de dos metros de Elon Musk y, básicamente... <risa> <risa> sí, es que es, es, para los estudiantes es como un, una estrella de rock, en realidad. Leonardo da Vinci. Sí, exacto. Entonces, básicamente dijimos, si no tenemos dinero, ¿cómo podemos llegar a la competición? Porque enviar un prototipo desde Valencia es inviable porque son de mucho tiempo. Y por otro lado, eh, también pues, la, con las baterías, eh, los imanes, todo esto puede conllevar eh, problemas en las aduanas. Entonces dijimos, vamos a presentarnos con un equipo estadounidense. Conocimos allí a un equipo estadounidense y les dijimos, eh, o sea, nos dijeron, necesitamos ayuda porque no, o sea, tenemos infraestructuras, pero no tenemos ideas. Y nosotros les dijimos, perfecto porque nosotros tenemos ideas y no tenemos infraestructuras. Entonces, básicamente, decidimos eh, colaborar con la Universidad de Purdue, que es una de las mejores universidades de de aeroespacial de, de Estados Unidos han salido astronautas de allí y entonces en este verano estamos construyendo un prototipo junto con ellos ya está ya está definido y como como han, han dicho estamos seleccionados entre entre más de 300 equipos del mundo vamos a probarlo a ver qué pasa pero vamos queremos seguir más adelante o sea nosotros sabemos que estamos desarrollando cosas que eh, nadie está desarrollando y por eso queremos tener un prototipo hecho aquí eh, que nos permita demostrar de nuestra tecnología también en España y presentarla a Europa. Entonces, por eso, paralelamente, estamos trabajando en un prototipo que será como de unos dos metros, donde podré, o sea, podremos testear nuestra tecnología. Claro, ahora nos falta el tubo. Entonces, básicamente lo que propusimos es este diseño, de, de, o sea, un, un diseño futurista para 30 pasajeros. Eh, que tiene muchas ventajas con respecto a lo que otros equipos hacían. Lo que otros equipos hacen es básicamente tener un rail y eh, cuando vas muy rápido en, con ese rail y unos imanes, empiezas a levitar. Nosotros eh, dijimos: no necesitamos rail, no necesitamos eh, toda la infraestructura de abajo, solo ponernos un tubo de acero y nosotros levitaremos. Parece un poco como la Biblia o algo así, ¿no? Pero, pero bueno, básicamente la idea les ha gustado mucho y estamos atrayendo, o sea, muchas empresas están interesadas en probar las tecnologías de levitación que estamos haciendo, no solo para el tren este, sino para muchos otros, por ejemplo, para transporte de mercancía, eh, por ejemplo, en puertos, eh, hay muchas aplicaciones de, de estos sistemas. Entonces, básicamente, para resumir, cero fricción con el rail cero fricción con el aire, cero emisiones, cero raíles y estamos, o sea, podemos tener la estación justo en el centro de la ciudad. No necesitamos ponerla como los aviones fuera de la ciudad. Eh, básicamente, ¿cómo hacer Hyperloop una realidad? Básicamente, lo que hemos estado haciendo ahora es, gracias a patrocinios, nosotros ponemos, o sea, ponemos el logo de la empresa en el productivo y, y a cambio, pues, eh, la universidad, o sea, eh, le ha dado dinero a la universidad que nos permite seguir avanzando. Pues, queremos seguir sumando estos apoyos Queremos colaborar para ganar porque hay muchos sectores que pueden estar interesados. El, el, el aeroespacial, el ferroviario, el de infraestructuras. Y luego nuestros objetivos finales es sobre todo retener y poner en valor el talento local. Creemos que hay mucho talento que se está yendo. Se está yendo porque no hay oportunidades y creemos que esto es una oportunidad. Y está, o sea, ahora ya somos de 5 estudiantes que empezamos, 30 que estamos a, casi a tiempo completo ahí en la universidad de forma voluntaria. Queremos mo eh, mejorar la movilidad entre ciudades. Esto ya no es tanto dentro de una ciudad, sino el, el, o sea, desde una ciudad a otra. Co conectar capitales europeas en media hora. Y quién sabe, quizás cambiar el mundo. Pero paso a, po paso, a paso. Paso a paso. Exacto. Al 2020. ¿no? Y bueno, básicamente, gracias por su atención. Si tienen más, pre cualquier pregunta, luego estoy disponible.